Bueno pues alcanzamos ya el martes en esta semana Y el martes tenemos consulta con nuestro particular doctor amor Juan Bustamante que desde Huelva Nos ofrece como cada semana esos consejos Para marchar bien en relaciones de pareja, de amistad familiares, porque en definitiva, todos estos consejos que nos da, los podemos aplicar a cualquier ámbito de la vida, aunque él especialmente los trate en el ámbito de la pareja. le damos ya la bienvenida, Juan, muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, pues una semana más aquí en Radio Futuro, tu radio, tu emisora, tu pueblo ya adoptivo, casi. ¿No, sí, pueblo que conocí. Exactamente, por eso te digo que ya te vamos a adoptar como doctor amor dentro de poco. Pues nada, va. yo he cantado hombre. <ríe> eh, Juan, bueno pues hoy cuando nos dejan por WhatsApp, por mensajes, ¿qué hacer, verdad? Que esto sí, parece, seguro, esto... seguro que alguien que nos está escuchando, sí. da igual si es hombre o mujer, da igual a la que tenga, sí. seguro que le han dejado alguna vez por el WhatsApp. Es que, claro, antes, Juan, la, la, estas cosas ocurrían por, por carta, pero las cartas tardaban mucho, podían llegar hasta tardar 15 días. Y en WhatsApp es más rápido, ¿no? <ríe> y así. Y en WhatsApp es todo inmediato. Además, me hace mucha gracia porque sí. cuando empieza alguien a conocerte y quiere estar contigo, sí. te lo dice en persona, pero cuando termina, no se atreve a decirte en persona. Por uh -huh. eso te le dejan por WhatsApp. Uh -huh. Y me llama mucha atención por eso, porque para unas cosas. ...sí dan la cara y para otras no... ...esto es como cuando te invitan a una boda... ...a la boda va todo el mundo... ...después hay un entierro del canatorio que va a cuatro personas... Uh -huh. ...pues algo así... ...pues así... ...bueno te dejan por WhatsApp y, y, y luego al final acaban hasta bloqueándote... ...seguramente ¿no? ...bueno pues no... ...sí, pues, sí, sí, sí, totalmente... ...te dejan por WhatsApp, te bloquean, te borran... ...vamos, eh, hombre si le has hecho algo puede tener justificación... ...pero desgraciadamente en muchos de los casos... ...no suele ser así... ...no le has hecho nada para digamos castigarte de esa manera... ...y lo suelen hacer... Uh -huh. ...bueno pues Juan... ...¿qué hacemos?... ...¿qué, qué, qué, qué medidas podemos tomar?... ¿Qué, ...¿cómo actuamos?... ...vamos a ver, lo primero... ...que tenemos que tener claro es... ...que cuando una persona nos deja por WhatsApp... Eh, ...es una falta de respeto... ...porque... ...vale, cada uno es libre de hacer lo que quiera... ...de irse con quien quiera... ...y de terminar la relación o de dejar de conocerte... ...como lo queramos llamar... ...pero... Eh, hombre, ya que se empieza como he dicho en persona lo lógico, lo ideal y lo correcto es también terminar en persona eh, yo lo he hecho yo he hecho de mmm, que si no me ha gustado alguien uh -huh. cuando estaba conociendo a una y no me ha gustado pues he quedado con ella por lo menos, yo sé que es un trago difícil yo sé que no es agradable yo sé que es incómodo uh -huh. pero yo por lo menos sigo valiente, he dado la cara y he dicho me he quedado con ella y digo, oye mira, pues no me veo contigo creo que no vamos a llegar a ninguna parte y hay que hacerlo, lo que pasa que hoy ...como tenemos el whatsapp que es todo tan fácil, tan rápido... ...pues mucha gente es tan egoísta... ...y tan mala... ...que dicen... ...bueno a mí esta persona ya no me interesa... ...le mando un whatsapp, le digo que no seguimos y adiós... ...y lo hago tan tranquilo... ...o tan tranquila desde el sofá de mi casa... ...y punto, me quito el problema de encima... ...eso está muy feo, ya digo... ...es una falta de respeto muy grande... ...me parece además de gente que no es valiente... ...de gente que no es educada... ...entonces pues cuando nos hacen eso... ...¿qué es lo que hay que hacer? ...bueno pues en primer lugar yo creo que hay que dar gracias de que una persona que te ha hecho eso se haya quitado de tu vida porque te ha demostrado claramente eso que no te respeta que no te quiere que no te valora que no le importas y tenemos que estar siempre con gente que sea todo lo contrario uh -huh. lo que pasa que obviamente estas cosas indignan y molestan mucho porque eh, parece como que nos tiran a la basura y nos nos quitan de en medio así como si no pasara nada ...entonces bueno, pues lo primero es eso... ...darse cuenta de que no ha sido malo... ...sino que ha sido bueno... ...sí... ...y bueno, una sensación que se puede quedar... ...es la de pérdida de tiempo, Juan... cómo te ocurre esto... ...bueno, yo creo que no es pérdida de tiempo... ...porque date cuenta que... ...una persona que te deja de esa manera... Sí. ...le sirve de experiencia... Vale. ...entonces el tiempo que has estado con esa persona... ...no ha sido una pérdida, ha sido una experiencia... ...ha sido aprender otra cosa... ...ha sido vivir otra cosa y darte cuenta pues de muchas cosas que han pasado y de lo que puede pasar. Entonces, como siempre digo, si nosotros no hemos hecho nada y nos dejan de esa manera... ...nos tenemos que ir con la cabeza bien alta, no tenemos que lamentarnos de nada ni arrepentirnos de nada. Simplemente decir, bueno, eh, yo he dado lo mejor de mí la persona por el motivo que sea, que suele ser la mayoría... ...porque le gusta a otra persona o ha encontrado a otra persona... Se ha quitado del medio, bueno, pues yo no he perdido nada, al revés, he ganado, por lo tanto, no debemos tomárnoslo como he perdido el tiempo, sino al revés. Yo no he perdido nada, quien ¿Qué? ha perdido es la otra persona. Exactamente, y además, como decíamos a micrófono cerrado, había un refrán por ahí que perder no es perder, es aprender para otra vez. Así que lo podemos aplicar también en esto. Claro, eh, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado de todo y me ha pasado y yo, pues hombre, no me ha gustado, pero me lo he tomado como eso, como... ...bueno, no pasa nada, oye, si esta persona no quiere estar conmigo, pues adiós... Eh, ...siempre llegará otra persona más, nueva, mejor y con más ganas... ...entonces siempre tenemos que tener la filosofía de la puerta está abierta... ...para quien quiera entrar y para quien quiera salir... Exacto. ...y que quien esté con nosotros, que sea porque quiere... ...no porque nosotros le, ni le obligamos, ni le convencemos, ni nada... ...y quien se quiera marchar, que se marque... entonces es como si vamos en un tren... Y va pasando por estaciones, quien se quiera subir, que se suba, y quien se quiera bajar, que se baje. Y la persona que se quede, pues merece la pena, y la persona que se vaya, pues no merece la pena. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer, lo que tú bien dices, relajarnos, tranquilizarnos, pensar en positivo. Sí, y sobre todo hay que hacer una cosa. Cuando esa persona, que hay muchas que después se arrepienten al cabo del tiempo, intentan volver, porque evidentemente les ha fallado por quién te han cambiado o por la situación que te han cambiado pues no debemos dejarle entrar de nuevo en nuestra vida, pero no es por rencor, sino simplemente porque si ya nos lo ha hecho una vez no tenemos ninguna garantía de que cualquier día no vuelva a hacernoslo. Entonces no vamos a estar con una persona que se marchó por las buenas, que nos dejó, que lo abandonó todo, que nos quitó y nos borró de su vida para que vuelva de repente un día porque nos obliga a seguir haciendo nuestra vida. Obviamente la gente que nos dejan nos obligan a, oye, no quiero seguir contigo, Tú tu vida, yo la mía, vale, perfecto, pues una vez que nosotros continuamos nuestra vida, lo que tenemos que hacer es eso, es precisamente seguirla y cuando quiera volver, si vuelve, pues no permitirle entrar, es decir, no, no, tú te fuiste, yo no te eché, lo elegiste tú, pues ahora no vas a volver porque yo ahora tengo mi vida, tengo mis cosas, yo he seguido adelante en mi camino y yo no voy a volver para atrás porque volver a dejar entrar a una persona que se fue es volver para atrás y la vida siempre es hacia adelante. No son buenas partes, eh, segundas partes buenas en este caso, ¿no Juan? Nunca funciona, a mí eso de cuando hay gente que dice No, pues volvimos y ahora estamos mejor Bueno, sí, estáis mejor, pero lo que ya pasó Además, como se suele decir, se perdona pero no se olvida Entonces estas cosas no se olvidan Y si vuelves con una persona que te echó de su vida No lo vas a olvidar Entonces eso ya es una espina que queda ahí Eso no se va a quitar nunca y eso, al cabo del tiempo, cuando haya otro enfado, lo primero que le vas a soltar va a ser, pues tú te callas que tú me dejaste. Entonces, eso ya no tiene solución. Eh, ya es una ruptura que, que no tiene remedio, que no se va a volver nunca como se estaba. Y por eso cuando las personas hacen esto, una vuelta, pues yo no la veo, yo nunca creo en, en volver con un ex o con una ex. Por eso mismo, porque ya no va a ser nunca igual que antes. Entonces, por eso, es mejor seguir adelante, no pasa nada. Mm, hay que intentar volver a nuestra vida lo antes posible pues se volverá, por supuesto Se vuelve siempre a estar bien Y ya digo, ya vendrá una persona que no se vaya Por eso, Juan A veces antes de, de, de tomar Determinadas decisiones Hay que pensarlo un poquito con la cabeza fría Porque es que puede repercutir en La vida futura, ¿verdad? Hombre, eh, yo creo que la persona que decide irse Tiene todo el derecho a irse, por supuesto pero después cuando vienen con el arrepentimiento demuestran que tomaron la decisión a la ligera, a la loca y, y totalmente equivocada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si una persona no es capaz de decidir ni de ser responsable de sus actos, con la edad que tenemos ya, pues es lo que te digo, no tiene ninguna seguridad. Entonces yo por eso, cuando a mí me la han hecho, ya digo que no es rencor, es simplemente, oye, pues muy bien, pues has decidido, es tu vida, pues yo hago la mía, pero no voy a estar aquí para cuando tú quieras. Porque uno no yo creo que ninguno nos gusta estar disponibles para una persona para cuando quiera. Esto no es un ahora sí, ahora no. Entonces no pasa nada. Se sigue adelante. Lo mismo que cuando nosotros hemos dejado, cuando yo he dejado de conocer alguna que no me gustaba, pues yo no he tenido la cara dura de aparecer a los cuatro meses y decirle oye, mira, que es que a ver si nos vemos y hablamos. Porque lo más normal es que me manda la mierda. <risa> es que es lógico. Entonces por eso hay que ser, como se suele decir?, eh, consecuente y hay que ser responsable de cada uno de sus decisiones. Y todo el mundo tiene derecho a irse, pero si se va, que no vuelva. Bueno, Juan, pues resumimos un poquito antes de, de terminar. Bueno, pues el, el resumen sería que si nos dejan por WhatsApp, pues que nos lo tomemos, si no le hemos hecho nada, por supuesto, estoy hablando. Sí, sí, sí. Eh, Nos lo tomemos como que no ha sido un fracaso, no ha sido una pérdida de tiempo y no hemos perdido, sino todo lo contrario, hemos ganado porque se ha ido una persona que por el motivo que sea ha decidido ...quitarse del medio y quitarnos del medio... ...y que por lo tanto pues debemos dar gracias de que nos siga... ...porque si llegamos a seguir con esa persona... ...seguiríamos en una mentira... ...porque yo pienso que la persona que realmente le importa... le quiere o como sea, no se va... ...porque si pasa algo, lo habla, lo soluciona y se queda... ...ahora, si a la primera de cambio se quita, se va y nos deja... ...y además por WhatsApp nos demuestra eso... ...que nos ha faltado el respeto, que no le importamos... ...que no nos quiere y por lo tanto... Nos hemos quitado del medio a una persona que no merecía la pena. Así que no nos lo tomemos como algo malo, sino como algo bueno y pensemos: pues mira, me ha hecho un gran favor y me da la oportunidad de conocer a alguien que realmente sí se quiera quedar. Pues con estos consejos nos quedamos, Juan. La semana que viene hay más. Así que solo ya desearte eh, que pases una buena semana. Y bueno, el próximo martes aquí te esperamos de nuevo en Radio Futuro. Pues gracias, lo mismo para vosotros, para todos los que nos oyen y bueno, pues abrigarse que hace un poquito de frío. Pues muchísimas gracias Juan, hasta el próximo martes. Hasta el martes, un abrazo.